Por mucho que le dé la X no va más rápido. Welcome. Eh, to the Gold Fight. ¡Hello, my friend Goldrit! How are you doing, bitch? Vamos a intentar tamearlo, ¿vale? Para sacarle el PB, ¿vale? De este boss. Tío. Llevo un día entrenándolo, ¿vale? Sondillo. No, Me dio día. Realmente. Un día entero, ¿no? más que hobby. Si no estaría muerto a no hit. O sabes si sale, gente. Yo creo que sí, que puede salir. Puede venirse. Eso no me ha gustado, tío. No me ha gustado nada. Pesadilla. Por ese golpe, gente. No me gusta nada. En plan, a ver. Un poco pesado, ¿vale? Pillamos distancia. <coughs> Básicamente va no a hacer el mismo golpe. The same. Tengo que jugarlo con paciencia. Me sé toda su fase, ¿sabes? No, no puedo fallar, gente, no hit. No puedo fallar, no hit. No. Ahí venimos con el La primera rafa, cúbranse. No te quita vida. Por eso no hit. Eh, de aquí. <imagery> Vale, segunda fase en breve, ¿vale? Brevísimo, diría yo. Vale, se le da, se le da. Segunda fase, ya. Me ha arriesgado mucho a tirarle el 3. Pero bueno, me confío, ¿eh? Me confío, me confío, me confío, me confío, ¿eh? Me confío, y veis, suficiente como, como para que ahora saber que va a cambiar de fase. En el siguiente try. Y ahora, ahora le pego yo, y sale, cambia. Abusamos, muy bien. O sea, está perfecto. 200, 252, 304. Tío, la primera vez que le quito tanto, gente En esa fase, recuerden eh, Segunda fase es igual al Breakdown Truco, ¿ok? El Breakdown Truco, ya vais a ver lo que es Es un poquito de eh, breakdance eh, Aplicado al el del ring Ah, rueden, ro, gente, rueden rueden hacia adelante, o sea, esta fase es Llegas aquí y le metes el Para que, hostia, no ha bajado, ¿eh? Vale, nada, nada, nada, gente, nada Me, me salgo de su rico Pero ya, voy a ver qué hace Porque no sé qué cojones está haciendo, me queda media distancia le convoca los lobos y podría salirse ¡Oh, oh! ¡Mierda! Los va a quemar todos, tío Ah, Uno se queda vivo Vale, eh, me molaría Me molaría aprovechar las dos o tres flechillas que tengo por aquí ¿Qué me queda? ¡Cero! ¿eh? lobo! ¡Hostia, qué me da! <risa> ¿Qué me da? Vale, voy A ver qué, qué ataque hace, necesito ir para él tío, Para que me haga otro ataque diferente No, tío, eso no me lo vas a hacer, cabrón, otra vez Besadilla No me deja, no me deja tomearle. ¿eh? Vale, desde aquí sí que le caen toda la lluvia, eh Sale bebé, ¿no? Bueno, no, no sé, ¿eh? no, no, no quiero hablar muy. Vale, vale, vale, vale. Me la ha puesto fácil, entre lo comillas. Los cojones fácil, hijo de puta. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Eso re bien Bueno, no sale bebé, gente son sad, bad que ok, bro eso ok Está donde, gente Está donde está, está bien Lo he entrenado bien, tío Lo he entrenado bien Estoy contento con el desarrollo de, de lo que es el boss, gente Estoy contento Anyway, estoy contento La dedico, gente Oh, no le he dado No le he dado, bueno O la dedico igualmente, gente Murió, señor Me ha un golpe, tío Me ha un golpe, gente Finalmente puliré Puliré este boss, eh Puliré este boss al máximo exponente gente Puliré este boss, gente Bueno, el eh, Welcome to the God El Injectado, ¿no? ¿Qué te? El capítulo 1 De una, ¿no? Y hey. La grande runa, tío Que recibes al derrotar a los portadores de Skirlas han perdido su poder beneficioso. No obstante, su poder puede restaurarse en las torres sagradas. que encontraron las tierras intermedias? Leen la descripción de la gran runa para descubrir qué torre sagrada deberías de visitar. Ok, Gran Runa de eh, Godric Lo tenemos, gente. Salió PB, ¿no? No salió PB, bueno, no pero bueno. Eh, está bien, está bien. Me, me doy por contento. Me ha dado un golpe muy ínfimo. Y ya estaría. Me ha dado solo un golpe muy, muy, muy ínfimo. Súper ínfimo, diría yo. Literalmente ínfimo, tío. Bueno, no está mal. Está worth it. Podría ser peor ¿Y eso, tío? Es una patética sombra El señor que eh, un día fuiste Jugarle hasta la merda, lol ¡Qué beef, ¿no? Hostia, es Jean Beef, loco Está pateándole Bro Suscríbete al canal si no quieres que te insulte este señor. Look at this face. What, what are you doing, bro? You, you really think it's good. Chase. Le está quiqueando eh, la, la face, ¿vale? A Godric. Godric, eh, creo que te he dejado un poquito a la altura de lo que tú, ¿no? Un poquitinho, poquitín, un poquitín, un poquitín. Vamos a hablar con él. Hello. Hello, ¿verdad? Siempre menospreciaba, eh? pobrecillo. Thank you, bro. Thank you. Pero que se siembra, se recoge. droga NPC drogadicto, <risa> hijo de puta. Eh, like si te ha gustado el vídeo, gente. Eh, hasta aquí llegamos. Eh, después en directo lo vemos dentro de un par de horitas, la gente. Estaba ensay ensayando este eh, PV eh, Noji de Gothic, pero no me ha salido. Así que igualmente me da un por satisfecho, ya que me ha dado solo un golpe eh, y no era con fracos de de vida ni nada de eso. Solo full magia y Noji no, ¿no? concentrada, gente. Eh, Pride the Sun, remember eh, this shit, eh, always. Eh, no tengo todavía el gesto, gente, pero eh, si sí, sí me disculpa, si sí me disculpa. Después nos vemos, gente. <risa> De una, eh, os dejo con este man, ¿vale? Eh, aquí eh, pegando putillazo, eh, como eh, tal desquiciado, ¿no? Eh, desquiciadísimo, gente. Eh, ¡Chao! ¡Let's go!